Encontré principalmente DIYs Antes de nada deciros que estoy grabando la intro con el móvil Porque justo se me ha acabado la batería de la cámara Y no tengo tiempo para cargarla En el día de hoy vamos a transformar Bueno, más bien dicho, vamos a ampliar mi estudio Hace cosa de año y medio subí un vídeo Donde os hice un tour por aquí y os encantó Y os prometí que cuando tuviera tiempo lo ampliaría Así que estos días ha sido el momento en el vídeo vais a ver cómo transformo el espacio, cómo hago DIYs y cómo dibujo. Así que bueno, espero que os guste muchísimo y dicho esto, no me enrollo más y ¡empecemos con el vídeo! Vale, ese es el espacio que os enseñé en el vídeo Transformando mi estudio. Como veis, todo sigue igual, aunque más sucio, porque como quería transformar la habitación, yo lo he limpiado. Lo único nuevo que hay aquí, más o menos, es aquel rincón del final, que es donde puse mi máquina a coser porque en el vídeo aún no me había llegado. Y bueno, si os fijáis, aquí, detrás del foco hay una puerta, que creo que nunca la habíais visto, y detrás de la puerta, hay un espacio que está totalmente vacío. En su día puse este separador aquí, para que no se viera, pero ahora veo que necesito el espacio, porque entre YouTube y la universidad no tengo suficientes mesas, así que pues, lo que vamos a hacer es transformar todo este espacio, para que lo pueda aprovechar mejor. y más estaban en la estantería que acabamos de vaciar lo que vamos a hacer ahora es moverla y llevarla a esa pared de allí ahora que tenemos la estantería en su lugar la vamos a rellenar Para hacer la mesa, necesitaremos 4 palets, 4 trozos de madera y un tablero. Como mis palets eran más anchos que el tablero, lo primero que hice con la ayuda de mi padre fue cortarlos todos a la misma medida. Este paso a lo mejor no lo tendréis que hacer, pero si será el caso que sí, os recomiendo que uséis guantes, mascarilla y gafas ya que, al menos en mi caso, las estrellas salían volando y era muy muy fácil clavarse una Una vez tengamos el palet a la medida deseada, le quitaremos el trozo de madera del medio Una vez hecho, si vuestro palet es viejo como el mío, os recomiendo que lo elijéis ya que de este modo el resultado final quedará muchísimo mejor si podéis, buscad palets de segunda mano y no compréis de nuevos, así recicláis. Una vez tengamos los palets y las maderas lijadas y pintadas, las colocaremos tal y como veis en el vídeo y las uniremos con unos clavos para que la estructura no se mueva no hace falta que clavéis demasiados clavos ya que la estructura por sí sola se aguanta muy muy bien finalmente colocaremos el tablero de madera pintado de blanco encima y ya tendremos la mesa hecha esta mesa realmente me encanta es súper grande, muy barata y súper útil ya que puedes almacenar un montón de cosas en ella para la segunda mesa, que veréis al final del vídeo, hice exactamente lo mismo pero colocando los palets en sentido contrario, es decir, en horizontal en vez de vertical. para recorrer el tablero hice los dibujos que veréis a continuación mi intención es colgar en el corcho los mood boards de las colecciones que está haciendo en la universidad pero para el vídeo decidí colgar dibujos y algún trozo de revista para daros más ideas e inspiración Estos dibujos los he hecho muy rápidos y no son nada del otro mundo Pero dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de dibujo bien hecho right. To be good all the time Yeah, he gets when I'm in a bad mood Then he, he knows how to make it all right. Yeah, I get that, he got a history But I, don't wanna think about no other than us They look at me, I'm in a bad situation Look at him, he's got a bad reputation They be looking at us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 el primer cojín, cortaremos cintas, tiras de encaje, lentejuelas y buscaremos la combinación que más nos guste Una vez decidida, coseremos las cintas a un trozo de tela, de la medida que queramos que tenga el cojín Si queremos, para terminar de decorar el cojín, podemos hacerle pespuntes de diferentes colores, así como coserle tiras de cadeneta Cuando lo tengamos todo bien cocido, le encararemos un trozo de tela de la misma medida que el primero y lo coseremos por todo alrededor dejando un huequecito para poder voltear el cojín. Finalmente, rellenaremos el cojín con guata, coseremos el agujero y ya lo tendremos hecho. dibujando flores de diferentes estilos y tamaños en un trozo de tela. A continuación, con aguja e hilo repasaremos el dibujo con puntadas. Si nos quedan todas de la misma medida no os preocupéis, ya que de este modo se notará que está hecho a mano y no por una máquina. En cuanto a puntadas, hay mil y una opciones. En el vídeo os enseño algunas, como las puntadas rectas, en diagonal, en forma de espiga, pero recomiendo al 100% que busquéis por internet, ya que encontraréis un montón de inspiración. Otra cosa que usé para reseguir y rellenar las formas del dibujo fueron cadenetas, como antes, y retales de tela, con diferentes patrones y colores. Finalmente, como en el caso anterior, encaremos las telas, las coseremos por todo el alrededor, dejando un huequecito para voltear la tela, rellenaremos el cojín y cerraremos el agujero. última idea, haremos un cuadro de crochet de punto alto Suficientemente grande para cubrir todo un cojín por la parte delantera y trasera Una vez hecho, colocaremos el cojín sobre la pieza y la doblaremos Tal y como veis en el vídeo Una vez doblada, coseremos las diferentes partes entre sí usando la misma lana con la que hemos hecho la última vuelta del cuadro de ganchillo. Esta idea sinceramente es bastante laboriosa porque en hacer un cuadro se está un buen rato pero creo que vale la pena dedicarle unas horas ya que el cojín queda precioso y encima irreversible. Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like, suscribiros al canal para no perder ningún video más También dejadme en los comentarios que os ha parecido el video, si os ha gustado, si no, por qué y cualquier vídeo que tengáis estos días he subido menos vídeos porque esa transformación me ha costado bastante de hacer, pero os prometo que ahora ya vuelvo a tope, así que nada, nos vemos la semana que viene con dos vídeos más. ¡Adiós!